Será mi ¿Puedes de gimnasia? No, no lo no, creo. ¿Qué es ella? ¿Y por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Te esperan, en es un mundo sin igual, Esperan, Tienes que conocerla. Te esperan, no la puedes alcanzar. Chicas sin igual, te esperan. Emoción, gritarán, peperán. ¡Oh, una varita florecente! a ver! Klaus, soy Klaus. Klaus, el mono del monóculo, en monocorre, mono gana. Mono en alemán no se dice guten En alemán no se dice guten ah. Oh, oh. ¡Lugar de la carretera! ¡Hoy gran carrera, gran premio! ¿No se admiten monos, conductores? Oh. <risa> Juguetería Soy yo. Maestro, soy Klaus, un monoconductor, y he vencido a todos los pilotos humanos. <risas> no, no tan rápido, Klaus. Sekunden zehn Millionen Deutschmarks bereits gewonnen haben. Rechnung. Ach, was ist los? Hola, Padre! Tierras que cancelar tu viaje a Hazelnut por la crisis que se presentó. Sé que tu trabajo te mantiene en Alemania, pero te encantaría este lugar. Todos son tan amigables. Ah, déjame probar. Quiero probar. Oh, ¿Padre? ¿La última vez que hablamos? Oh, dijiste que querría saber más de la vida en Hazelnut. Intenté explicártela en una carta, pero las palabras no pueden describirla. Por eso es que te hago un video. ¡Aléjate de mí! Esta es una pizza tamaño personal y no te daré... No me malinterpretes. Alemania también es especial para mí. Pero no es tan... único. Tal vez si puedo mostrarte lo que hace no tan único, comprenderás mejor mi vida aquí y por qué soy tan feliz. ¿Y qué mejor lugar para empezar el viaje que el centro comercial? Ellas son Trinket y Sissy. se parecen mucho a Eva y Gretchen en Alemania, solo que no son viejas ni cuidan ovejas. Veamos si saben por qué Hazel no es tan único. Muévete, Dieter, estás tapando a Jacob Dylan. <risa> mm, no era su intención, labios de azúcar. Oye, ¡este es Bob Dylan! ¡Oh! Ya, ya, tranquila. Todo estará bien. Es que tengo esta cámara para... ¿Cámara? Y querría saber qué hace ¿No? a Hazelnut tan único. Deben ser las generosas contribuciones a la comunidad hechas por ciudadanos interesados como yo. ¡Odio el voluntariado! ¿Y por qué voy a hacerte un favor? ¿Qué te parece si caminamos sin hablar? ¡Ay, es una verdadera matanza allá afuera! ¡Ay, me expresa en voz alta! Yo me sentía igual que tú hasta que papá compró el teatro. ¡La última entrada! ¡Lo siento! Nuestros esfuerzos incansables por ayudar a otros dicen más que nosotras. ¿Cierto, Sissi? ¿Qué? Y quisiera convertirme en reina de belleza, pero ¿cómo voy a divertirme? ¿Tu mamá puede influir en las notas del señor Finky? Porque estoy reprobando estudios sociales. Me olvidaré de la gente cuando sea famosa. ¡Eso es del semestre anterior! ¡Esa película es del año pasado! ¡Eso es en otro episodio! <risa> De, hada de puros locos de acuerdo trinket y si no sirvieron pero tal vez en esta tienda de ropa puedan decirnos que hace a Hazel no tan único oh, padre mira la hermosa moda norteamericana estos son pantalones ajustados a mi madre le gustan porque dice que la hacen ver como marlina dietrich ¡Oh, oh, oh, Dieter, me diste un susto terrible! ¡Oh, lo siento! Estoy filmando un video para mi padre que está en Alemania, pero veo que está, uh, ocupada, así Dieter, que... Dieter, sabrás que soy una trabajadora incansable. <risa> <risa> ¡Cuénteme otro cuento, señora Lidia! Sabrás <risa> que soy una madre soltera trabajadora, gracias. Con suerte duermo cinco horas por las noches, atiendo una carrera, dos hijas y una vida social y todo lo hago con una sonrisa. ¡Oh! <risa> Si el único hombre en tu vida es el director de la escuela, puedes ser una madre sola trabajadora. Si tienes una gran variedad de bolsas, bolsas de comida, de emparedados, bajo los ojos, puedes ser una... ¡Madre sola trabajadora! No sabía cuántos hombres había en este pueblo hasta que empecé a salir de nuevo. Mírame, soy soltera, exitosa, atractiva. Oh, ¿por qué es tan imposible conocer a un hombre decente? ¡No te vayas y se postre! ¡Buenos días! ¡Pepi, estoy harta! ¡Lleva esto a la otra habitación! ¡Pero no me presiones! ¡Pepi, vamos! ¡La luz del día se acaba! ¡Pepi, Pepi! ¡Francamente, Pepi, me vuelves loca! <risa> Ahora estamos en grasoso y quesoso, hogar del cannoli estrogoli. Ellas son Tessa y Vanessa, son gemelas que se quieren más de lo que el tío <risa> Uther quiere a Gretchen y Eva. Disculpen, estoy filmando un video para mi padre y me preguntaba si ustedes saben qué es lo que hace a Hazel, no tan único. Bueno, tienes que tú ser... definitivamente eres... Tú, ¿por qué serías... Tú, porque tú eres... La hermana más especial de ah, todo... Padre, toma un mundo, bocadillo y puedes ir al baño a hacerte. Esto de tardará universo, mucho. Eres tú. No somos... Celebridades en realidad. Aunque deberíamos... Serlo. Bueno, somos... Las editoras del... Periódico escolar. ¿Quién dijiste que era lindo? Hay un nombre ligado a esta... ¿Historia? ¡Ah! Muchas gracias, Feran. Ah, bueno... No. A menos que... No. Creo que eso... Tiene sentido. Comparada con tu adorable y pequeña Maika, mi Verónica se ve... Totalmente linda, igual que su mamá. Debes ves hermosa, pero yo definitivamente tengo un... Bello día. Mm -hmm. ¡Oh, padre! Hasta ahora nadie, ni siquiera yo, puedo explicar qué hace a Hazel no tan único. Oh, hacer este video fue una tontería. ¡Oh, Oye, ¿podría hacerte una pregunta? No tengo tiempo para esos oh. malentendidos de ciencias. Tengo que ir a enfrentar la música. ¡Adiós! ¡Oh, padre! ¿Podría ser la música lo que hace a Hazel no tan único? La música es vida, es el aire que respiramos, el sol que calienta nuestros cuerpos. Señor Clapper, ya terminé. ¿Puedo irme? Oye. Sí. Estrellita, dime tú, ¿cuándo Pepper dejará de mentir? ¿Cómo es que vivo? Con frío para shorts y calor para. ¿Estás loco? Podré saber Limpia el lugar por mí. A limpiar, ven, a limpiar. Hey, tú firme el cheque así. ¿Qué pasa tú firma ya? Puedo, no debes caer. Tengo amigos que cantan y aplauden también. Unos usan tambor y otros dedos y pies. Pero Stuart, tú, tú no debes caer. ¡No debes caer! ¡Silencio, escandalosos! No debo estar aquí, no fue mi la-la-la, no fue mi la-la-la. Te amo, muchacho, no eres mi juguete. Ay, es una de mis piezas favoritas. Continuará. Y gracias al programa escolar de asesoramiento, ahora estoy mucho más tranquila. Solo canto una canción y me enfrento al mundo. Me alegro por ti, pero lo que en realidad quiero saber es, ¿tú qué crees que haces? ¡Ah! la canción Duda Duda Ay, Olvídalo, no puedo soportar los contratiempos locos de Pepera Ya no aguanto Oh Padre, debemos hablar con Peperan En Alemania no hay nadie como ella No solo tiene una opinión de cualquier cosa, sino que conspira y maquina más que cualquiera que conozco este año tengo un plan garantizado para funcionar. Tengo un plan para removerlo. Este es el plan, acercarnos a la escuela por el norte. ¿Por qué esta figura está tan fea? Entonces ya está el plan. Bien, este es el plan. Tengo que crear una relación cariñosa de 12 años en 7 días si quiero que salga bien. Tengo que romper el hechizo que ha he arrojado sobre mi mamá. Hay que ayudar a Nicky y tenemos que hacerlo ahora. Voy a deshacer toda una vida de reunirme con niñas. ¡Le demostraré a todos que soy la mejor jugadora que ha existido en la vida! Ya verá, Alice Kane. Me enfrentaré al director Hiki. Cambiaré la vida de la próxima persona que llegue a mi puerta. Tengo que cambiar de nombre e irme del pueblo. De acuerdo, le haré a Nikki el favor más grande de su vida. Ahora, toma un pan. Te dije que no entraras en esa conversación. Lo dije, pero no me escuchaste. Ni siquiera estás escuchándome. ¿Quieres dejar eso? ¡Ajá! Tú no necesitas consejo, tú necesitas acción. ¡Nikki, el momento de hablar terminó! Ahora es momento para la acción. ¡Estoy tomando al toro por los cuernos! ¡Gané! ¡Lo logré, amigos! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Lo haré yo sola! Sé que puedo hacerlo. Estoy lista. No estoy lista. ¡La fama no se me ha subido a la cabeza! ¡Ah! ¡Voy a interpretar a Julieta! Es que tengo que ir a mi función... Oh, oh. ¡Peparrán! Puedo hacerte una pregunta de... ¡No haré comentarios ahora! Me alegra que nos pidas ayuda. ¿Qué podemos hacer por ti? Bueno, intentaba preguntarle a Pepperan qué hace a Hazelnut tan ella único... Ella está aprendiendo ahora una lección importante acerca de la amistad. Ajá, y acerca de Hazelnut. Tranquilo, como amiga cercana de Pepperan sé que estará bien. Por suerte para ella, yo soy la fuerza estabilizadora en su vida. Por suerte para ella, yo siempre conservo la calma. <risa> <risa> ¿A qué se debe esa risa contenida? ¡Ya estoy harta de ustedes! ¡Ya! parte de mí, tonto. ¡Corre, perro asqueroso! Tú eres la que puso en riesgo esta amistad y ahora tu barco se hundirá solo, amiga. Ya que estamos en esto, toma también mi blusa. Mickey, contrólate! <risa> ¡Estás en público! <risa> <risa> Mickey, me lastimas! ¡Qué afortunada soy! <risa> Aunque accedí a él, odio este instrumento. O cualquiera con un poco de memoria. Tal vez ahora podamos hablar de eso. Como yo, siempre apoyo a Pepper. Vemos todo con los mismos ojos. Ay. ¿Por qué esa burla melodramática, Nikki? ¿Tú? ¿Tú? ¿De pronto eres la reina de Java? ¿Solo eres una falsa guerrera del planeta fingidor? No, Pepper, no debo escucharte. Estás muy equivocada. ¿Decapitaste un arbusto solamente para ampliar tu dominio enfermizo en la poda de jardines? ¿Cómo pudiste hacerlo? ¡Qué vergüenza, Pepper! ¿Qué vergüenza? Pepper... ¿Acaso... ¡Estás loca?! ¡Detente! ¡Hazlo parar! ¡Aaah! ¿Podemos hablar ahora de lo que hace a Hazel no tan único? No importa. El hecho es que Pepper y yo nos entendemos. Y entender a Pepper es reconocer las variadas facetas de su personalidad. Intrincadamente tejidas como un tapiz complejo. Pero si no la conoces, puede parecerte una loca. Es lo primero coherente que has dicho en todo el día. Saludos, criaturas de la luz. Aunque yo me considero un ser con gracia y dignidad. ¿Antes o después de gritar en el camión de bomberos? <tose> <tose> oh, ¿Oh? ¿Oh? ¡Ah! ¡Fossi! ¡Mi cabello! ¡Quedó perfecto! ¡Cómo ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! estás, ¡Qué tonterías! Yo nunca hago tonterías. ¡Saluda a tu mamá! ¡Chica está... loca! ¡Auch! Creo que esa chica está loca. ¿Te importa? ¡Cielos, Pepper! No teníamos idea de lo inestable que eras. Estoy muy bien. ¡Soy genial! ¡Es oficial! ¡Soy extraña! ¡Mira! ¡Eres tú, Pepi! <risa> Eso fue muy bueno y, ¿Y recuerdas cuando dijo que su hermana era psíquica? Y... Sí. ¿Eh? Escuchen, solo quiero decir que lo siento Ahora sé que usar a las personas es malo Stuart, tomé prestado tu trabajo de ciencias para hacer el experimento Y literalmente me estalló en el rostro Prometo no volver a dar por segura una amistad, ni en el laboratorio, ni en ninguna parte. Después de todo, sin amigos, no tenemos nada. Te perdono, Pepperán, pero que no vuelva a suceder. ¡Eso es, padre! Lo que hace a no tan único no es la música o el centro comercial, ¡es el laboratorio! Oh, ¡Oh, por todos los cielos! Son las personas únicas y las amistades especiales lo que hacen de Hazelnut lo que es. ¿Incluso yo también soy especial y único? ¡Claro que sí, Dieter! Ahora, por ser tan tonto, dame el dinero de tu almuerzo. ¡Muy bien! ¡Es hora de festejar! ¡Ahora todos vamos a la fiesta! ¡Ahora en la fiesta! ¡A gozar! ¿A una fiesta? ¡Vamos! ¡No seas tímido! ¡Eres un gran bailarín! Padre? ¡Ay, he estado mostrándote todo lo que hace a Hazelnut no Único! ¡Oh! ¡La respuesta es TODOS! Igual que Alemania es especial por ti, el tío Uther, Eva, Gretchen y oh, Sé que un día estarás aquí conmigo y mi madre para conocer Hazelnut no por ti mismo. ¡Ay! Oh, hasta entonces escríbeme mucho a Vidersen. Oye, ¿por qué eres así? ¡Solo quiero probar! ¡Mi pizza se terminó! ¡No! ¡Quiero sostener la cámara! Yo fui a la escuela de cine. ¡Fin! Mm. Ah, eres una distraída. No puedo creer que te cayeras del caballo, tuvieras amnesia y olvidaras todas nuestras aventuras, ¡ah! ¡Ach, geben Sie mir einen Bruch! ¡Nicht rug Ruckblendern scheinen des Annonser!